Para realizar la práctica se pide que se tengan todos los materiales, se dé un vistazo al video y realizar la práctica con seguridad en todo momento. Esta práctica, el motor de los mares, demuestra la forma como la que un fluido puede moverse debido a una diferencia de temperatura. Esto lo podemos observar en los océanos, en el manto de la tierra, inclusive en la sopa que nos comemos a diario. Los materiales mínimos para realizar esta práctica son hielo de color, frasco pequeño con tapa, una piedra, masa o pesa, recipiente transparente grande, agua limpia, colorante de comida diferente al hielo, fuente de calor. De estos materiales se puede variar lo siguiente. Para colorear los hielos se puede usar una riquísima agua de sabor en polvo y ponerla a congelar para teñir los hielos. En caso de no tener sabor en polvo, se puede envolver el hielo sin color en un papel de china atándolo con una liga o cuerda y seguir el procedimiento. El colorante del papel no servirá. Si ya de plano no se tiene papel de china o saborizante en color en polvo y refrigerador... Se puede comprar en el puestito de lados más cercano una paleta de grosella. Claro que el colorante de comida no puede adquirir un color rojo, morado o azul. El frasco pequeño con tapa, si es de vidrio o un material que se hunde dentro del agua, no se requiere la piedra, la masa o pesa. No importa si la tapa flota o se hunde. Sin más por el momento, ¡comencemos! Llena el recipiente grande con agua transparente a una altura mucho mayor al frasco. Calienta una cantidad de agua suficiente para llenar el frasco. Si es posible, añade el colorante diferente al hielo. Una vez que se tenga agua caliente, deposita en el frasco la piedra masa o pesa. Rellena el frasco de agua caliente. Asegúrate que tenga el color diferente al hielo. Coloca la tapa sobre el frasco sin cerrarlo. Más tarde lo vamos a abrir y de ahí deposita el hielo en el recipiente grande. Seguido deposita el frasco y cuando esté en el fondo del recipiente, ábrelo rápidamente. Esta etapa procura que sea al mismo tiempo. Observa qué ocurre con el agua del hielo y el agua del frasco. Dale tiempo para ver lo que acontece. Pasado un tiempo, en algunos casos se puede distinguir el agua de colores. ¿A qué se debe esto? El agua con mayor temperatura ocupa mayor espacio que el agua con menor temperatura. ¿Cómo es la del recipiente? Como no cambia la cantidad de masa, se sabe que el agua caliente es menos densa que el agua a temperatura ambiente. Por eso se eleva dentro del recipiente. En cambio, el agua fría ocupa menos espacio que el agua a temperatura ambiente. Es decir, agua fría tiene mayor densidad y por esta diferencia de densidades, el agua fría se deposita en el fondo del recipiente. En este caso existe un principio muy importante, donde materiales más densos se depositarán en el fondo de materiales menos densos. Es el principio que explica por qué un bote de acero no se hunde. ¿Cuál es? Cuando lo encuentres seguramente gritarás ¡Eureka! ¿Qué más puedes observar? ¿Qué es interesante? ¿Qué no mencioné? ¿Qué principios físicos influyen en este experimento? Puedes repetir esto variando diferentes elementos para afirmar lo que conoces. Como el fluido que se mezcla, puedes usar aceite, otros elementos variando sus temperaturas, los colores, la forma del frasco, los hielos. Solo te pido cuidar el agua, pues de gota a gota se nos agota. Por eso cuando acabes, esa agua sobrante se puede usar para regar unas plantas, teñir una playera. Sé creativo con el aprovechamiento total del agua.